López, ella es autora de uno de los textos y es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Derecho por la Facultad de Derecho en la UNAM también, miembro del, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es jefa del Departamento de Apoyo a la Docencia, Educación Continua y Diplomados del CEIJ UNAM y es coordinadora del Grupo de Trabajo Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes del PAXO. Ella tiene un texto que se llama Pluralidad Jurídica y Potencialidades Emancipatorias, apuntes metodológicos para su examen a partir del caso de la Policía Comunitaria de Guerrero. Sin más, de doy la palabra. Agradezco mucho que estés aquí. Gracias, Marina. Bueno, estoy muy contenta de de que nos reciba el, el Diplomado, nos reciba Casa de las Humanidades, eh, y de estar aquí con ustedes pues, presentándoles este Hijo Colectivo. Eh, es una celebración para, para mí, eh, estar acá mostrándolo como cuando en los pueblos, pues uno da a conocer eh, al, al, al niño, bueno, pues, aquí está... Eh, una, una oportunidad es el bautizo, otra oportunidad es esta ceremonia de los, de los tres años. Nos esperamos tres años y lo estamos mostrando ahorita, pocos meses de que haya nacido. ¿no? Eh, me llama mucho la atención que también en, en este diplomado de interculturalidad, como en algunos otros temas, que están pugnando por las problemáticas que están enfocados eh, en las problemáticas de la pervivencia planetaria, de los problemas que nos aquejan socialmente, sean mayoría mujeres. Era algo que también quería destacar del, de, del público, ¿no? He contado que son aquí 19 mujeres y 8 hombres, así que me parece que eso también habla de, de dónde están las... Eso nos, nos da eh, nos da pistas, ¿no? Estoy solamente en una cuestión anecdótica a propósito de que estoy aquí observándolas y observándolos. La verdad es que, ¿qué les digo? Hizo una reseña bastante pormenorizada, eh, muy completa, como bien decía Marina, eh, Carlos, entonces no voy a repetir todo eso, él ya lo ha dicho eh, de manera mucho más profusa que yo pero pues yo sí quisiera decirles que es un librazo, ¿no? ¿en qué sentido? No, no es porque además haya participado en él, ¿no? ¿en qué sentido es un librazo? Eh, es una obra que tiene, mmm, por la que me parecería buena idea, ¿por qué habría que leer un texto como este? ¿no? Bueno, me parece que por varias razones, ¿no? O sea, el primero es porque... Eh, Desmobiliz desestructura eh, rompe la, la impermeabilidad del discurso jurídico en donde muchas veces no mira lo que ocurre con la realidad no, está, no se hacen muchos de los textos jurídicos pensando en las problemáticas pensando en los megaproyectos pensando en, en los, las, la crisis de seguridad, eh, en, eh, en el despojo. Entonces, en ese sentido, es un, es un texto que aunque gira perpetuamente en torno a, al derecho y a lo jurídico, está pensando en, en, está reflexionando en torno a realidades inmediatas de nuestro país y de nuestro continente. En segundo lugar, porque eh, es producto de un trabajo colectivo de algunos años, de una reflexión que, de un proyecto de investigación que también coordinó eh, Aleida Hernández y al que nos invitó a participar donde discutimos en reiteradas ocasiones eh, los textos y las temáticas preliminares. Entonces, pudimos ir madurando a lo largo de estas reuniones. Eh, eh, lo que finalmente cuajó en este texto, en segundo lugar, en tercer lugar porque es, establece un diálogo de varias disciplinas que entran a, a debatir, a dialogar y a nutrir el análisis sobre el derecho eh, en cuarto lugar porque incorpora eh, estas, estos análisis macro, eh, el, la primer parte que habla sobre la globalización neoliberal y la configuración del derecho al despojo, eh, establece como ese gran paraguas en el cual tendríamos que observar, que entender estas reformas eh, que se estructuran a través de, de, muchos otros, de muchas otras políticas de Estado, pero sobre todo, que es lo que nos toca en el tema, lo que nos convoca, de reformas legislativas ¿no? y de interpretaciones judiciales y de formas en las que eh, el derecho el campo jurídico eh, se mueve ¿no? y se, se configura eh, y, y creo que también en, es, es importante porque sería interesante leer el texto como un quinto y, y quinto no, quinto y último elemento no. tengo un, un sexto punto porque confronta también mucho de lo que ocurre en en el ámbito rural con el ámbito urbano, ¿no? o sea, no se queda solamente con, eh, con uno o con otro, que es lo que muchas veces suele ocurrir, están eh, evidentemente las, los casos más desastrosos que el libro documenta acerca de cómo el despojo opera a través de reformas legales, eh, se han dado en territorios urbanos, por supuesto, y queda muy claro que la resistencia hoy por hoy está en las colectividades rurales y en los pueblos indígenas. Quienes están estableciendo hoy las, las opciones de resistir a la investida neoliberal, a la investida del despojo, están ahí. Y, y creo que eso también da cuenta el libro. Y por último, ahí sí, es porque... Eh, fiel a, al pensamiento crítico, establece muy puntualmente las contradicciones. Eh, el despojo ocurre así, la neoliberalización, la globalización en su versión eh, económica y más cruda, eh, opera así y está teniendo esta estructura, eh, a través de, de insisto, de reformas judiciales, de orientaciones, de principios y de legislaciones y de interpretaciones eh, judiciales pero no se queda ahí, sino que también muestra cuál, de qué manera las colectividades están resistiendo creo que esos, esos son como seis puntos de por qué de manera general eh, deberían o sería bueno ¿no? leerlo eh, además me parece que es muy importante um, rescatar el, el título del texto, fíjense eh, de lo que habla, la disputa por el derecho, la globalización hegemónica contra la defensa de los pueblos y grupos sociales. Esto es lo que nos remite, y que me parece que es una de las... De, no les voy a spoilerear, o sea, no les voy a decir el final de, de la película, pero me parece que sí, como en un buen tráiler eh, de, de las pelis, eh, estos avances. Me parece que recuperar la dimensión política de lo jurídico es crucial. Recuperar la dimensión política del derecho para, eh, varias, eh, por varios motivos. Primero, porque eso nos permite reconocer al Derecho como un instrumento y como un campo de lucha. O sea, ahí, se, ahí están dis, disputándose significados, están disputándose luchas que a veces quedan, el Derecho a veces nos sirve, pero también como buen instrumento a veces el Derecho no nos sirve. Y entonces recuperar la dimensión política es recuperar el contenido no neutral no eh, abstracto solamente, no racional, porque a veces los abogados, las abogadas, las sentencias judiciales, la corte, hacen aparecer al derecho como si estuviera ahí, ellos solamente estuve, no tuvieran nada que ver en términos políticos ni en términos de intereses y todo eso sí está ahí. Y ustedes y yo sabemos que el, el, el, elementos políticos, intereses y, y elementos de intereses económicos, sobre todo como documenta el libro, están en el derecho, están en las reformas y están en el modo en cómo el derecho se aplica. Y el libro documenta bastante bien, en distintos casos de América Latina, desde el punto de vista teórico, que esto es así, y como... Eh, y en ese sentido es un llamado... Eh, anclándonos, en, regresando al, al título, de recuperar el, el elemento de poder, el, eh, en el derecho y, y en lo que uno coloca ahí, en lo que muchas veces queremos colocar o quitar del derecho, está un elemento, está el poder ahí, tejido. Entonces me parece que, que esa, ese es uno de los grandes llamados del texto, y es uno de los grandes llamados también para actualizar un concepto que en la teoría marxista eh, por mucho tiempo se dejó como aquello que ocurría en eso, en el que ocurrió en la conquista, que ocurrió en las primeras etapas de la acumulación capitalista, que era el uso de la fuerza y la expoliación, la extracción a través de la violencia de los recursos pero que de manera reciente en los últimos 20, 30 años hemos visto que eso no ocurrió solamente en la etapa de la conquista, sino que eso que llamamos ahora despojo, que se ha recuperado en la teoría contemporánea, muy, muy eh, descriptiva de lo que ocurre, sobre todo en los, en los pueblos, en los espacios, en los territorios indígenas, es el despojo y eso está ocurriendo a través de reformas, eso está ocurriendo a través de políticas, de principios de normas, de interpretaciones que hacen los jueces y eso hay que documentarlo hay que verlo y hay, hay que visibilizarlo primero nosotros y después saber a partir de ahí cómo podemos disputar cómo podemos ganar terreno o contener el avance no me voy a eh, extender más, eh, creo que he proporcionado, he intentado proporcionar acá eh, unas buenas razones generales de por qué sería buena idea que lo leyeran y que pues de ser posible eh, pues les hiciera preguntas, les interpelara. No voy a hablar de mi texto en particular, eh, para que no diga que me hago demasiada autopromoción. <risa> bueno, gracias. nos ha dejado muy curiosos sobre esta perspectiva del derecho como un campo de lucha, ¿no? Creo que podemos incluso volver a la ponencia de la doctora Lucero ahora en la mañana y de todo lo que habló con nosotros con respecto al derecho esta que está vivo, ¿no? Y bueno, para finalizar, les voy a dejar con la coordinadora del libro, que es la doctora Leyda Hernández Cervantes, ella es doctor en Derecho por la UNAM, investigadora de tiempo completo del CEIJ y profesora de la División de Estudios de, po de posgrado de la Facultad de Derecho. Tiene varias publicaciones en temas de teoría y epistemología jurídica, de género, así como de seguridad social y trabajo. Y actualmente coordina el proyecto Estructuras Jurídicas del Despojo y Luchas Sociales en la UNAM, y es integrante del Grupo de Investigación Claxo Pensamiento Jurídico Crítico. ¿No? También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sin más, le doy la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, muchas gracias a Carlos Ordóñez, a Claudio Mendoza, a Marina Almeida, por este espacio que nos abren, para presentarles un trabajo que cuando lo ves así, ya listo, ya empapado ya encuadernado, ya esquematizado, pues sientes bastante satisfacción, pero sientes satisfacción porque ya por fin está afuera, ¿no? Lo, lo estuviste leyendo tanto, lo, estuviste, lo estuvimos dialogando tanto, que ya cuando lo ves allí, eh, dices, ya por fin tiene materialidad, ya por fin es algo concreto, no está en abstracto, en ¿no? esto que, que tiene que ver con el método histórico, marxista, ¿no? de ir de lo abstracto a lo concreto, de pensar los fenómenos, pero en lo concreto, cuando ves el libro en lo concreto, dices, ya no fueron solamente ponencias, rollos, diálogos, discusiones en lo abstracto y en un café después de la ponencia. ¿no? Eso da mucha, mucha satisfacción porque porque más que hablarles del contenido, yo les quiero hablar de la cocina de confección de este libro, un poco, unos cinco minutos, ya sé que están cansados, cansadas, creo que terminan siempre a las dos el seminario. Ah bueno, tenemos un ratito más para incluso dialogar, que le comentaba a una compañera hace un momento cuando se acercaba, a mí lo que más me gustaría de este libro es escuchar sus observaciones, sus críticas, sus preguntas, eh, sus cuestionamientos porque así es como avanza el conocimiento si no hay preguntas, si no hay nuevas preguntas sobre lo que estamos haciendo allí para ya nos vamos a dormir, nos vamos a nuestras casas y se acaba, sin embargo este trabajo a pesar con todo el que fue producto de discusiones, de diálogos, de cuestionamientos, de intercambios entre colegas de diferentes disciplinas, entre estudiantes, porque aquí también tengo que contarles, hay mucha formación, o sea, hay formación en curso que, que se concreta en un artículo, que se concreta en una ponencia, que terminan de hacer sus tesis, etcétera. que están aquí incorporadas algunos colegas que eran en su momento estudiantes y ahora son abogados, economistas, son maestros en Derecho, o son doctores, no, varios de ellos aquí están eh, y, está, y está uno en esa confección pero siempre es a partir de nuevas preguntas siempre es a partir de, de entender y, y discutir las problemáticas sociales que estamos viviendo porque algo que le, que le comentaba también a Liliana y lo he estado comentando con varios a mí me tiene eh, un poco ya obsesionada preguntarnos en la academia ¿para qué el conocimiento? ¿para quiénes o sea, cuando hacemos un texto, cuando escribimos un artículo allí en nuestros cubículos o en, o en nuestras casas, ¿para quién, ¿en quién estamos pensando cuando nos escribimos? ¿En que nos lean nuestros dictaminadores técnicos o en que nos lean las comunidades, en que lo hagamos con ellas, en que estemos en el trabajo conjunto con las colectividades? Y no estemos en esta típica torre de marfil que lo los escribía que hace un par de días, es cada vez es más torre y cada vez es más de marfil. ¿Por qué? Porque nos hemos aislado mucho en la academia también. Qué bueno que se dan estos esfuerzos, qué bueno que están estos seminarios, qué bueno que, se, que proliferen grupos, como le, le decía Liliana, ella está en un grupo de, recuérdame todo el nombre porque es la, largo, de Forense Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense. Es que es largo, sí, exacto. Entonces le dicen ¿qué ¿no? Entonces hacen trabajo pa, con la gente y para la gente que lo necesita. Cuando, cuando digo esto es porque... Hubo un momento en el que teníamos ya varios años trabajando juntos varios de los que estamos aquí en varios proyectos de investigación, uno de ellos era en torno a la consulta de los pueblos indígenas, teníamos otros de discutir el derecho, así que es el derecho, qué elementos tiene, etcétera, y nos poníamos lecturas, seminarios y demás, y luego llegó un punto en el que eh, yo iba a coordinar un, un proyecto y decía, ¿cómo armar un proyecto en el que equipamos varios de los que estamos?, Varios eh, trabajan en derechos humanos desde una perspectiva crítica, varios de nosotros estábamos en pluralidad jurídica transnacional, es más, en procesos de la globalización económica, en entender esa parte desde una perspectiva crítica. Otros estaban en, en el análisis del derecho positivo, es decir, en el análisis de las reformas estructurales, y otros y otras estaban en los análisis de casos. O estaban trabajando con comunidades, con pueblos, analizando casos, como en el caso de Liliana, que analizaba la, la policía comunitaria, como el de Yacot Simbravo, que analiza eh, el pueblo Cucapá, el, el pueblo pesquero Cucapá, en Baja California, o también Aristides Gutiérrez, otro otro colega que fue mi, mi alumno de doctorado, pero ya es un doctor, ya es un profesor, es un colega, estudiando también eh, procesos de, desmantela, eh, de desmantelamiento de eh, luz y fuerza del centro. Entonces, imagínense que estaban todos, todos esos esos tipos de temáticas eh, en los que en algunos eh, cruzábamos temas, intercambios, y decía, ¿cómo hacer para que colegas como eh, Marco Aparicio, que trabaja pueblos indígenas, pero que lo hace del otro lado del océano, del, del otro lado eh, en España, pero que ha trabajado mucho con nosotros, o, o hemos trabajado mucho... Con ellos, español. El Estado, español. Porque, porque, él está en Cataluña. Ah, dónde no, está. Bien. Bueno, está, bien, está bien. Estas cosas de que si el Estado, el Estado español y en Cataluña y demás. Bueno, eh, estaba eh, del otro lado también trabajando con nosotros o estábamos juntos. Es Decimos cómo articular todo el trabajo que está haciendo cada uno en sus líneas de investigación. Entonces, yo lo que les propuse cuando empezó ese proyecto es hagámoslo a partir de una serie de preguntas eje para que todos podamos contestar desde lo que estamos haciendo desde nuestra línea de investigación, una pregunta básica como la de ¿en qué está cambiando y afectando los procesos de globalización en el derecho? Y si esa pregunta tiene que ver con pueblos indígenas, si esa pregunta puede responderse desde el campo de los derechos humanos, si esa pregunta tiene que responderse al interior de la teoría jurídica contemporánea crítica, lo podemos hacer a partir de desmenuzar esas preguntas. ¿Qué cambios hay ahí? ¿Qué nuevos actores jurídicos están influenciando las dinámicas del, del campo jurídico? Porque bien lo decía Carlos, al derecho hay que pensarlo o hay que, hay que entenderlo en términos contextuales, en términos concretos. En una clase le decía a los alumnos, cuando ustedes se pregunten ¿es, es, es, ¿es justa la norma jurídica? No se lo pregunten en abstracto, porque me van a tener que decir o van a tener que contestar de qué norma jurídica estamos hablando, en qué contexto histórico estamos hablando. ¿Quiénes están participando de la construcción de esa norma jurídica? ¿Quién pudo cristalizar sus intereses en esa legislación o en esa decisión judicial? ¿Quiénes? Entonces, por eso había que pensar el, el derecho en términos de una disputa, de un campo en disputa, Trayendo también el marco teórico de Pierre Bourdieu, o sea, Pierre Bourdieu de alguna manera está en todo el texto aunque no esté múlti múltiplemente citado, y está porque estamos pensando el campo como un campo que se mueve como un campo que, que tiene tensiones que tiene tensiones eh, en las que hay actores que tienen más fuerza que otros porque los respalda una fuerza económica y política o social entonces eh, eh, la idea es que podamos entender el campo del derecho moviéndose, para que no lo cosifiquemos, para que no lo pongamos en fijo, y no pensemos que una reforma va a ser para siempre si nos afecta, que la podemos cambiar si nos movemos, y si entendemos quienes están en el juego, en el juego del campo del derecho. Que no partamos de la ingenuidad del campo, esa es otra que no partamos de una neutralidad del campo y de una objetividad en abstracto. Allí hay actores, allí hay sujetos que, que ponen en tensión sus intereses y en la medida en la que pueden llevar a la cristalización de una ley, de una norma o de una decisión judicial, entonces podemos también hacer un análisis concreto, pero también lo podemos hacer en movimiento. O sea, también podríamos ahorita decir... este. Por ejemplo, la reforma que ahora van a hacer en lo laboral, la podríamos analizar en cómo se están moviendo ahorita los sujetos que están en, en, en las tensiones del campo. Si quisiéramos ir siguiéndole la pista. Si lo queremos hacer también en términos de las reformas estructurales, aquí por eso hicimos, se, se planteó un apartado de reformas estructurales. Casi, casi nos se publicaba el libro cuando está ya en las contra contrarreformas de las de las contrarreformas, ¿no? Y a mí me preocupaba mucho, imagínense ustedes que, eh, ¿cómo no le va a preocupar a una que está coordinando estos esfuerzos? Que es de muchos colegas, es, un, es una coordinación que tiene que ver con 22 colegas. Para mí es un respeto absoluto al trabajo que cada uno de ellos hicieron. Por eso a mí me preocupa cuando tenemos que presentarlo y que aparecen los nombres nada más de, de Milay, Milay Burgos, que también se, se disculpa, ya creo que ya la disculparon porque está en una comisión especial de su universidad, pero la estuvimos en el Palacio de Minería presentando el libro también, tendremos otras en la, en la UACM. Que aparezcan nuestros nombres cuando en realidad aquí hay 22 autores y autoras. Y el libro lo hacen los contenidos de, de, de, de este texto, de esta obra, las investigaciones que cada uno o cada una de ellas han, han realizado en muchos años. Esto es solamente usted, eh, si, si tienen esa oportunidad de leerlo, verán solo una, una síntesis de trabajo que han realizado. Y le decía Francisco López Bárcenas, que también está aquí, que nos, que nos eh, compartiera alguna investigación que tuviera que ver con los pueblos. Bueno, siempre está estudiando los pueblos indígenas, pero con contestarnos cómo un pueblo como la tribu yaqui ya ha sido afectada por políticas neoliberales. Todo el tiempo aquí versó, eh, la pregunta estuvo eh, en el aire o en, el, en los textos en torno a cómo la globalización neoliberal. Todas sus políticas, todas sus leyes, todas las decisiones en este periodo han afectado a los pueblos indígenas, han afectado a grupos sociales, nos han afectado como sociedad, porque lo que ha habido en este periodo neoliberal, que yo dudo mucho, honestamente, que se pueda acabar por decreto presidencial, que si bien la voluntad política es un primer paso, y eso hay también que reconocerlo, yo sí lo pongo sobre la mesa, el, el fin de un periodo histórico y el fin de un periodo como el neoliberal se tiene que dar con hechos. Tenemos que observarlo en, en la medida en que se concreta otro tipo de políticas económicas, sociales, otro tipo de legislaciones, otro tipo de decisiones judiciales. Allí es cuando podemos decir hay un fin del neoliberalismo en México. Y, y va a ser muy complicado porque lo que también tratamos de explicar aquí en el... primer.